Buenas tardes, amigos y amigas de la hora de Urlingam Estamos acá con Pablo Ambrosetti largó en punta porque el vago de Lucas Senz, lo decimos así acá, públicamente, estaba en ecochea. No, pero con Luca, a digo no. Este, en marzo largamos con con filosofía en construcción. Mientras tanto, estamos acá con, con Pablo en la historia necesaria. Hoy es 16 del 2 del 2022. Esta es la segunda temporada. ...y es la segunda entrega de la segunda temporada... ...y le damos la bienvenida... ¿Qué haces Pablo? ¿Cómo estás Marcelo? Viste como lo maté a Lucas... ...ya sí, se sí, se, de se lo merecía... Sí. ...esto hay, hay que decirlo... Claro, ¿cómo nosotros, va a ser eso? Nosotros, ¿Cómo? Eh, Impúdicamente va a estar evaluado... Claro... Este, estamos haciendo delivery de historia... Claro... <risa> este, muy bueno lo de pueblo chino... Interesante, pueblo, ¿no? Muy interesante... Sí, este, ¿no? Este, siempre decimos que la idea es... ...accesibilizar... Complejizar los análisis y despertar la curiosidad. Y hoy, 16 de febrero, en breve, en cuatro días, el 20, eh, se va a cumplir un aniversario redondo, porque el 16, perdón, porque el 20 de febrero, pero de 1932, en nuestro país triunfan las elecciones, entre enormes comillas, ahí vamos a aplicar el tema. Ah, bien. Eh, eh, trunfa en las elecciones Agustín Pejusto, eh, un hombre conocido que tiene muchas calles, tiene Pasa cier... por la cancha de Vélez. Bueno, y es interesante porque nos retrotrae a un encuentro que habíamos tenido en la primera temporada, que era cuando hablamos del crack del 29, ¿no? El famoso crack del 29, sí. de que ya hablábamos, la primera gran crisis sistémica capitalista a escala global como fue una escala global, tuvo un impacto en nuestro país. De hecho, en nuestro país, a partir no tanto del 29, pero sí a partir de, de comienzos del 30, hubo una gran crisis económica, porque, como recordamos, esa gran crisis global hizo que los países centrales, principalmente Inglaterra, como estaban atravesando una crisis de superproducción, lo, lo simplificamos. ...las fábricas producían más de lo que el mercado podía absorber... ...había más autos, más heladera o más pulóveres... ...de los que la gente compraba... ...dejó de hacer qué cosa, comprar materias primas... ...eso hizo que los países productores de materias primas... ...entre ellos nosotros, tuviéramos un grave problema... ...porque los granos, las carnes, los cueros, los cereales... ...que llegaban vía los ferrocarriles al puerto de Buenos Aires no tenían comprador, de prácticamente su único comprador, que era Gran Bretaña. Lo que hizo que el precio internacional de las materias primas, que hoy llamamos commodities, bajara. bajara a escala global abruptamente. Lo que a su vez hizo que bajara el precio del medio de producción, vamos a decir así, de la materia prima, que es la tierra. La tierra argentina cotizaba en la bolsa de Londres. Es decir, había accionistas británicos que invertían en, en, en acciones sobre campos en la pampa húmeda. Cosa es que yo ya empiezo a tener como, como que me la hicieron, como que entramos como unos caballos. Como, como que padecen, mordimos el anzuelo. Como que mordimos el anzuelo porque nos bueno. aparecen los ingleses vos decís, hay trampa de estafa. Bueno, Perdón. entonces, esos, esos tenedores de títulos de acciones británicos que salieron a vender sus acciones sobre la tierra, Argentina que cada vez valía menos, produjo un colapso. De la Bolsa de Buenos Aires, que la presidía el Banco de Londres. A ver, ¿cómo, cómo es claro, eso? La, la, la, la, la Bolsa de Buenos Aires la presidía, la presidía el Banco de Londres, lo mismo que el Banco Central. Ah, bueno. Y entonces... Tenemos, lo, al menos tenemos historia en todas nuestras macro, Nos damos cuenta. Lo que hizo entonces una gran crisis eh, económica y por extensión social en la Argentina con creciente desempleo, arrendatarios que eran desalojados de... Y habrá sido un desastre acá tremendo. Tremendo. De hecho, la palabra Villa Miseria se inventa en el año 1930 a, a, como consecuencia de un asentamiento improvisado con casas de chapa, cartón y madera que se hicieron en lo que antiguamente se llamaba Puerto Nuevo, que hoy se llama Puerto Madero fue la primer Villa Miseria de la Argentina, vos. que se llamaba Villa Desocupación. Y que el diario Crítica, que era un diario muy importante en esa época, de Natalio Botana, sí. la bautizó Villa Miseria. Lo cierto es que hubo una creciente ola de desempleo... No se perdía ninguna no, no, no, el Uruguay, claro, Natalio Botana. Eh, hubo una creciente ola de desempleo, las fábricas empezaron a producir menos porque obviamente no había sí, mercado sí, interno. Sí. Eh, los, lo, la oligarquía terrateniente desalojaba a los campesinos expulsándolo a las ciudades que terminaban convirtiéndose en habitantes de estos asentamientos improvisados y esa situación de, de acelerada crisis de descomposición económica y social tuvo su correlato político Don, pensando claro donde el gobierno claro el gobierno radical de ese momento de hipólito ygoyen quien era presidente por segunda vez en la historia hasta ese momento el presidente más votado de toda la historia, se encontraba frente a una situación que, por errores propios, pero también por la magnitud global de la crisis, no podía resolver. La situación de esa, como lamentablemente suele ocurrir cuando hay grandes crisis económicas, fue la emergencia de un sector abiertamente reaccionario, antipolítico, antisindical también, macartista... Y también muy crítico de la figura presidencial y de las instituciones republicanas que se hizo muy fuerte en, en, al interior del de Partido Conservador, que era muy fuerte en la Argentina, los partidos provinciales, muchos de ellos también de Raigarme Conservadora y el ejército argentino. Pero además no, no hubo también una actitud de revancha por parte del partido bueno, conservador, porque para ellos, después de San Peña, fue muy doloroso perder, las, tener, elecciones. Eh, eh, perder claro. las elecciones ante la masividad de los votos claro. para el Yrigoyen. Para el Rigoyen, que era un tipo odiado por la oligarquía, claro. al que el que consideraban un traidor a su propia clase. no claro. Lo cierto es que esa línea neoconservadora, reaccionaria, se hace muy fuerte al interior del ejército, y logra tener como figura eh, que los logra aglutinar a un personaje llamado Uriburu, que el 6 de septiembre de 1930, casi casi de manera incruenta, produce el primer golpe de Estado. El primer golpe de Estado fue el 6 de septiembre de 1930, se derroca al gobierno radical, prácticamente sin resistencia, se saquea y se incendia la casa la humilde casa que tenía Hipólito Origoyen en la avenida Brasil, ahí en Capital se lo mete preso al presidente y se lo deporta a la isla Martín García y Uriburu instala la primer dictadura lamentablemente de nuestra historia instaura la ley marcial o sea, Argentina tuvo pena de muerte no sabía la aplica ahí. en la misma madrugada del 6 de septiembre se fusila a un militante anarquista español, catalán, llamado Joaquín Penina, se lo fusila en, en lo que hoy sería el Gran Rosario, se lo acusa de ser anarquista, cosa que era cierto, era un obrero um, ebanista él, y tenía en su casa una biblioteca popular. Se lo acusa de tener una biblioteca popular, no es broma esto, en serio, Se lo se lo lleva detenido y se lo fusila por la espalda en las barrancas del río Paraná y se tira el cuerpo al río. Lo que fue un escándalo internacional, porque la, la, la viuda de Penida, con sus hijos, eh, pide asilo político en la embajada de España y denuncia de lo, el, que lo que estaba pasando. ¿no? O sea, Penina es técnicamente el primer desaparecido de, claro, de nuestra bueno, historia. Bueno, lo, lo, lo matan y su cuerpo desaparece. Desaparece. Uriburu, obviamente, clausura el Congreso, introduce la picana como método de interrogación... Eh, a las policías y eh, clandestiniza por supuesto a, a, a los sindicatos anarquistas, al partido comunista y pone al a, comisario tristemente célebre, ¿no? al comisario Lugones, hermano del escritor Leopoldo Lugones al mando de una, de, un, de una sección de la Policía Federal que se llamaba textualmente Sección Especial de la Policía Federal para la Represión del Comunismo. No es broma, por decreto presidencial. Y cosa que es interesante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que presidía Horacio Rodríguez Larreta, obviamente no el actual, el abuelo del actual, insisto... Uno... No es Ahí broma. Y empezas, parece. A entender. Un no rompecabezas se arma, ¿no? Claro, uno tiene la tentación de hacer algún tipo de chanza, pero la verdad. Que es grave. Que es, es, es triste, <risa> es una oscuridad en el pasado sí. y una oscuridad en, en el presente. El, presente. <risa> bueno. el abuelo del actual alcalde porteño, presidiendo la Corte Suprema de Justicia, inaugura el concepto de gobierno de facto. Claro, el término dictadura es antipático y dictadura fascista es más antipática. Claro. Entonces el concepto de gobierno de facto lo inaugura la Corte Suprema de Justicia, que, qué dice en su fallo. Irigoyen está preso, el, el, el Congreso está disuelto, las provincias están intervenidas. Hay un señor llamado Uriburu que se, hizo, se autoproclamó presidente. Bueno, es un gobierno de hecho, de facto. Ah, eso no resiste ningún análisis. Bueno, ¿no? pero sienta este, la pero jurisprudencia para todo lo que va a venir en adelante. ¿no? Sienta la. Si, sí, sienta una jurisprudencia y, y evidentemente sienta, eh, digamos, los argumentos y la justificación de una cuestión cultural bueno, este, ahí... totalmente equivocada y que, que nos ha hecho un daño tremendo. Y cuando hablamos hoy del, entre enormes comillas, desprestigio de. A mí no me gusta hablar de la justicia porque la justicia es un valor. Claro. Como la solidaridad, la libertad o el claro, amor. El servicio el, de justicia. El, claro, el sistema capitalista tiene poder judicial. Cuando claro. hablamos del de desprestigio del sistema judicial, no empezó ahora. No. Estamos hablando que en 1930 se inauguró ese edulcorado concepto de gobierno de facto. Lo cierto es que Uriburu, el primer dictador de nuestra historia, hace lo que hacen los dictadores. Persecución a los sindicatos y se inspira... Sanciona una, una constitución, escrita por él, inspirada en el gobierno en el modelo corporativista europeo, clandestiniza al partido radical, pero lógicamente, eh, creo que era Lafayette, un famoso militar francés, que decía que las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas. ¿no? Este, una dictadura es antipática hasta para los... O, o es moderadamente antipática hasta los propios sectores reaccionarios. Nadie quiere asumirse como dictador, ¿me explico? Claro. Lo cierto es que este gobierno, de facto, entre comillas, aplica, obviamente, una doctrina eh, de ajuste, profundizando los efectos de la, de la crisis. De hecho, manda a desalojar a través de la policía montada eh, la villa de desocupación, prendiendo fuego eh, eh, las casas de cartón y de madera. Concepto que muchos años después aplicaría Cachatore, el intendente porteño, y que no hasta hace mucho el ex candidato a, a vicepresidente, por cambiemos, Pichetto, hablaba de incendiar las villas. La derecha tiene poca creatividad política, o tiene demasiada coherencia histórica. Lo cierto es que el ejército argentino, suena como una expresión que los agloba a todos, no estamos hablando de todos, digamos la dirigencia del ejército argentino de la época, que estuvo de acuerdo con el derrocamiento de Irigoyen, que estaba de acuerdo con las medidas de represión social, que estaba de acuerdo con su antisindicalismo y anticomunismo, no estaba tan de acuerdo en asumir directamente el gobierno de la república se entiende sí. porque en realidad si no tenés congreso, no tenés elecciones, no tenés partido político y tenés un presidente autoproclamado en base a un golpe de estado, la república es una cáscara vacía. Y además si las cosas después van mal, ahí va. El ejército dice, me van a mirar a mí. Efectivamente. Toda mi responsabilidad y acá fueron algunos generales ¿En? que acompañaban. Ah, ahí va. Entonces, ¿qué hace el jefe del ejército, Agustín Pejusto, producido el golpe, pide el paso de retiro? Pide el paso de retiro y se transforma en ese momento en un general retirado, es decir, en un civil. Y, obviamente, autonomiza su figura de todas las acciones del gobierno de la dictadura de Uriburo. Una dictadura, independientemente de su grado de crueldad, es sostenible por un tiempo. Necesita obligatoriamente crear ciertos niveles de, de consenso social, y no solamente en las cúpulas privilegiadas, sino en, los sect en ciertos sectores de la población civil. Claro. digo Las dictaduras que lamentablemente se sostuvieron en el tiempo, la de Franco, la de Pinochet, la de Stroessner, mal que no pese tenían cierto nivel de consenso social aún en los sectores populares. Claro. No en la mayoría, pero lo tenían. Esta dictadura de Uriburu no la tenía. De hecho, el, el, el dictador Uriburu en 1931 llama a elecciones, presentándose él mismo como candidato, con una especie de. Eh, creo que se llamaba Partido Nacionalista Argentino, una cuestión así. ¿Y con qué se encuentra? Con que ganan los radicales. Obviamente. Claro. ¿Qué hace entonces el gobierno militar, la dictadura militar? Anula las elecciones. ¿Bajo qué pretexto? Esto parece broma. Esto es fácil, dice, a mí no me gusta Bueno, pero el argumento <risa> teórico, ¿cuál es? Irigoyen había ganado las elecciones en 1928. En aquel momento, el periodo presidencial era de seis años. Así que todavía había una deuda. de. Oh, es decir, técnicamente, el gobierno de Irigoyen no terminó. Claro, ¿Cómo ya? se van a volver a presentar si el gobierno no terminó? Claro, en realidad, el presidente <risa> tiene que continuar con el bueno, mandato. Entonces, de... anula las elecciones... Eh, y obviamente eso marca el fin de su proyecto personal Y de su proyecto nacionalista Lo que crea las condiciones para que la derecha Con una gran capacidad que históricamente ha demostrado Reconfigure sus candidatos Y ahí quien vuelve a aparecer en la centralidad política El general retirado Agustín Pejusto Agustín Pejusto entonces librado de la responsabilidad del ejercicio del poder, era un ciudadano preocupado altruistamente por los problemas de la nación, comienza a tener reuniones con distintos partidos políticos. Y un sector de los partidos políticos que no estaban gobernando porque la dictadura había clausurado la actividad política, comienzan a sentarse con justo al que consideran entre enormísimas comillas un militar democrático. Eh, enormes comillas Dicen que él tenía el dibujo de un nene este Con el pelo amarillo Todo entrecortado Y un, y un pantaloncito azul Que se llamaba Bart Y que tenía una frase que decía Yo no fui, <risa> Yo no fui. ahí va, algo parecido sí. Y lo cierto es que hay los partidos provinciales El partido demócrata progresista El partido demócrata Mendocino eh, alguno, el, algunos partidos menores de, del interior más profundo del país eh, Un sector del radicalismo El sector que respondía a Alvear Que se llamaban radicales unionistas O radicales antipersonalistas Antirigoyenistas, básicamente mm. eh, El Partido Conservador Que ya en ese momento se llamaba Partido Nacional Un sector de la Iglesia Católica Y, aunque nos parezca mentira Un sector del Partido Socialista que se llamaba Partido Socialista Independiente, establecen con justo una alianza política que tenía el hermoso nombre de Concordancia. No me digan que el nombre no es bellísimo. Sí, aparte me estaba acordando también de que él... En alguna de los, de los programas de las entregas habló en algún momento de los de todos los frentes y claro. de todos los formatos políticos que había y que este es uno más uno más de ellos. De concordancia. Concordancia. Nombre hermoso. ¿Qué nivel ¿Es, es? para poner una boutique de, de ropa. Claro, fina claramente. en la Zona Norte. Concordancia. Sí, sí, concordancia. Bueno, los... una tarjeta de crédito. Claro. también <risas> lo, suerte que la, lo lo cierto es que la Concordancia fue esa alianza de partidos claramente de centro derecha, derecha y conservadores claro. que ungen a Justo. Como el hombre de la unidad nacional. El concordante. El concordante. Presionan a Uriburu para que convoque elecciones. Uriburu ante de su debilidad política y la pérdida del apoyo del ejército, convoca elecciones. Y, y ganan las elecciones, la concordancia, las, eh, las ganan las elecciones, eh, a través de un sistema que también... Eh, lo bautiza el, este señor justo, Agustín P. Justo, que llama que él, él lo llama a sí mismo el fraude patriótico. Él mismo, es don. lo mismo. ¿Cuál era el argumento? El argumento, Qué era, honestidad. El, el argumento era el siguiente. La situación de la Argentina es gravísima, hay una crisis, cosa que era cierto, hay un descrito generalizado de la política, cosa que es cierto, debemos llamar a elecciones, cosa que es cierto, pero las elecciones están atadas a lo que se llamaba la dictadura de las mayorías. O sea, ¿eso que uno cree que es, que es democracia? No, es la dictadura de las mayorías. Y las mayorías votan generalmente en un, con un estado de irracionalidad política. Es decir, ¿cómo salvamos al pueblo de las consecuencias de las decisiones que el pueblo toma? Bueno, a través de un sistema electoral... Re, eh, refinado. ¿Por qué ¿Ese crees sistema que era el hermano de, de, de Just, no, eh, Lugones? Era el, pre, el era escritor. El, claro, Leopoldo Lugones, claro. qué que Leopoldo escribió eso? Porque tiene una pinta de armado de relato mediático y bueno, encargado a una a, a un escritor, a un guionista, o, o como, se hace, como hacen los gobiernos hoy si en día que encargan bueno, a algún publicista. La, la, procl la proclama pobre. que leyó Uriburu. Cuando da el golpe Irigoyen se la escribe Leopoldo Lugones. Vieron, pero es. Se, eh, lo que pasa es que es un mundo que es así, es así chiquitito. Claro, es un eso. mundo así chiquitito, decís, esto, esto hay, acá hay un armado atrás. Lo cierto es que ese sistema de fraude electoral, básicamente a ver, eh, fraude patriótico, era fraude. ¿Cómo funcionaba esto? Funcionaba, el voto no se vuelve al sistema de voto cantado previo a la ley Saspeña pero se vuelve digo, a instalar el fraude de manera mucho más sistematizada. ¿Cómo? El Partido Conservador, en alianza con la Policía Federal, con, los, este, con las redes, que ahí aparece el nombre de clientelaje político que aparece en esa época, o de caudillaje político, lo que hacía era retener las libretas de enrolamiento, recordemos que solo votaban los varones, y, y instaurar un sistema de fraude, permitiendo que voten más de una vez los propios y encarcelando los días anteriores a... Aquellos de que se desconfiaba de su lealtad. Sí, ¿Por qué votó dos veces un golosino? Con la libertad, Fervor la patriótico. democracia, claro, tiene un fervor patriótico este, terrible. A los que le interese hay una película muy buena de los años 70 que se llama Quebracho, que no tiene que ver con el movimiento Quebracho, sino con, con el tanino y con la producción sí, de sí, Quebracho, sí, sí, sí, sí. que son tres capítulos y que el último capítulo que lo actúa Fernando Murúa y... Yo creo que la vi. Claro. Entonces, los y, ingleses tienen que ver. Claro, la, la forestal. Historia. Algún día vamos a hablar de la forestal. Eh, Murúa y se me fue el nombre. Héctor Alterio. Muestra cómo era el sistema de fraude patriótico. Cómo era el sistema en, en la provincia de Santa Fe, en este caso, de que los conservadores levantaban a la peonada, a los siervos, prácticamente siervos de la gleba, porque los tienen condiciones semi-feudales, y los hacían votar varias veces en pueblo distinto. Y aparte, el control. Esto parece mentira, pero el recuento de los votos se hacía en la comisaría. Claro. O sea, estaban todas las condiciones dadas para que pase lo que pasó. Por abrumadora mayoría, gana la fórmula de la concordancia que lo lleva a Agustín Pejusto y Julio Argentino Roca, hijo, a la presidencia. Y, asumen, y asumen un 20 de febrero de 1932, inaugurando ahí el periodo que se mal llamó década infame, primero porque duró más de una década, y segundo porque la infamia no, no, no, no duró un ratito en la historia no, argentina, dura mucho más. No. Y porque hasta el término década infame, que inclusive lo inauguran los que eran críticos al gobierno conservador, le hace bastante un favor, porque digo fue algo mucho peor que una infamia, es decir, fue la continuidad del golpe re reaccionario y revanchista de Uriburu, bajo fórmulas de la democracia, entre enormes comillas, absolutamente encorsetada por los aparatos de la corruptela y el fraude instalado desde el Estado. Ese gobierno conservador, reaccionario, y ahí vamos al tema absolutamente entrevista que se inaugura, el 20 de febrero de 1932, el término por ahí más correcto que había que llamarlo no fue una década infame o un gobierno neoconservador, sino que fue un espacio de neocolonialismo. ¿Por qué? Porque ¿qué fue la primera medida que toma el gobierno de la concordancia? Intentar salir de la crisis global, de estancamiento de la economía, de freno del mercado mundial... ¿Y qué hace el gobierno conservador? ¿Y algo le tienen que entregar a los ingleses? Porque es obvio, si los ver, jefes están arriba, bueno. vos decís, inventaron esto, lo usan, como yo estimo, claro. a Lugones para escribir una cosa, porque al final es todo un cuento y aparecen, los ingleses tienen que Ahí aparecer va. en la historia. Entonces, el excelentísimo señor vicepresidente de la República, eh, Julio Argentino Rocaijo, viaja a Londres, a reunirse con lo que sería como una especie de embajador económico, creo que era ministro de Comercio de la Corona, que se llamaba Runciman, y firma a Inglaterra el primer acuerdo comercial bilateral de su historia, lo firma con la Argentina. ¿Y qué establece ese acuerdo? qué Argentina es mía, dice Inglaterra. A ver, <risa> lo cuento. Argentina le va a vender a... O sea, Inglaterra se compromete a comprarle a Argentina, como mínimo la misma cantidad de carne congelada que le había comprado en 1929, que fue la vez que nos compró menos en su historia, porque estábamos en crisis. Claro. Inglaterra le dice, yo por lo menos te voy a comprar tanta cantidad de carne. Bien, ese es el acuerdo de Argentina, el, el, el, el acuerdo de Inglaterra. Sí. ¿A qué se compromete Argentina? Toda la carne que Inglaterra nos compras iba a ser fainada y congelada ¿Por frigoríficos? inglés. Muy bien. El flete es se iba fácil. a hacer es en barco. Sí. Ingleses. Bien. El carbón que se iba a utilizar para que el barco salga del puerto de Buenos Aires y llegue a Londres, se lo íbamos a comprar a los ingleses del que del quebracho. Del muy por bien. Porque esos de per carbón. Perfecto. El 100% de las divisas, o sea, de las que no estoy leyendo, no está armado, es lógico. Esperen que no termina. El 100% de las divisas, que eran libras, porque sí, la, la moneda de intercambio no era el dólar. El 100% de las libras que entraban, vos les vendías la carne. Claro, te tenían que Te tenían que, te que pagar. El 100% de esas libras que entraban, Argentina las iba a dedicar a comprar manufacturas inglesas muy bien y a como si fuera poco y al mismo precio en el pacto dice que el gobierno se comprometía a tener un, ca una, un trato privilegiado eh, y benefactor a las inversiones inglesas bueno ese fue el pacto Roca-Runce o sea que ese pacto siga hasta el día de hoy porque el otro día un amigo me dijo che lo que, y, y creo que la revista Barcelona nos sacó ¿viste dónde está la estatua de Roca? ahí y de en Bonal el Sur. centro en Diagonal Sur, hay que cortarle la cabeza y ponerle la cabeza de Joe Lewis, directamente, sería lo más inteligente, porque además Argentina cambió sus límites hacia el oeste, ahora limita con la República de Chile y con la República Publica de Lewis. Lewis. Bueno, cuando vuelve el vicepresidente Marco, da una entrevista al diario Crítica, y el título de la nota es Argentina a partir de este momento es la perla más brillante de la corona británica. <risa> o sea, es que Dios, disculpen, ¿no? Pero la perra, yo pensé que iba a decir la perra. No, es la perla la más perla. brillante de la corona británica. Eso dijo el vicepresidente de la República. A ver... Es vergonzoso. Para uno, para ellos, sería una bueno. cosa fantástica y de orgullo, y bueno. habrán brindado y descorchado el champán y habrán hecho una sorgida terrible. Okay. Es decir... Ah, eh, o sea, ese 20 de, octubre, eh, perdón, de febrero de 1932, con la llegada a través del fraude y como continuidad del golpe del 30, de esa alianza neoconservadora entre varios partidos con Justo y Roca a la Cabeza, es en realidad no el inicio de la década infame, que insisto es un título demasiado edulcorado, sí. sino es el inicio de la implantación de un modelo neocolonial y marca algo que es muy importante la, porque siempre la derecha y uno lo puede ver hoy en cualquier canal de televisión de los importantes sí. TN, y sobre todo la nación que acusan a los trabajadores, a los sindicatos a los movimientos sociales e incluso hasta este mismo gobierno de una sobreideologización. Primero como si fuera algo malo. Claro. Porque nadie le dice a alguien igual que, que es demasiado aquel, cristiano. Igual que aquel que, aquel, que el pobre hombre que es el primer desaparecido, porque claro, la sobreideologización es que puso una biblioteca. Bueno, ¿cómo va a poner una biblioteca? Ahora, fijémonos qué interesante, porque con qué todo lo que hombre. uno pueda decir de los sectores progresistas, de los sectores de izquierda, que también cometen errores, eso está más que claro, en líneas generales... Uno ve que los gobiernos progresistas, de izquierda, hasta, vamos a decir así, nacional y populares, ¿eh? suelen ser gobiernos que suelen no repetir eh, fórmulas, eh, fórmulas de, de eh, acciones de gobierno, suelen ser gobiernos que que van cambiando las fórmulas de aplicación. ¿Me, me explico? Sí, Uno sí, ve sí, sí, un sí, gobierno, sí. no sé, el, el primer gobierno del Perón, de Perón y el segundo no fueron parecidos, y el del tercero tampoco. Bueno. Eh, los gobiernos del Frente Amplio fueron cambiando cosas, sí, los de Evo Morales sí, también, sí, los de Chávez. Sí, sí, totalmente. El, el gobierno cubano ha ido y, yendo y volviendo en sus medidas. Es decir... Los es, chinos. Lo, los chinos. Es decir, los gobiernos, vamos a decir así, más sensibles al bienestar general... Se reevalúan muchas veces a sí mismos. Se miran al espejo y evalúan qué cosa no sale bien y qué cosa hay que reformar. Los, los sectores sobrediologizados son la derecha. Claro, ¿no? Porque, a ver, si vos estás en un momento de crisis global, donde esa crisis global te le importaron los británicos, tu solución es ir a negociar con los británicos y claro. entregarle a ellos lo que no les pudiste entregar hasta el momento. Es decir, ahí vemos también una confesión de partes de qué poco creativa... Y qué terca Y qué incapaz de, de aportar Soluciones de fondo Es la derecha a escala global Siempre insisten con la misma receta Para problemas distintos Lo que pasa es que ellos, ellos Tienen un, eh, tienen una sola forma de vivir Que es el plan de negocios claro. Entre los amigos Básicamente es eso Entonces para ellos la única eh, el, el único pensamiento que tienen Es el famoso Gano yo Gano yo hablando del grupo, ¿no es cierto?, de las familias este, políticamente privilegiadas que tienen su relación con Inglaterra, con Francia, con Estados Unidos, inclusive hoy en día hasta con, con los sectores privilegiados que, que seguro hay en China. Este, entonces ellos no tienen ningún tipo de inconveniente, tienen que salir las cosas a favor de ellos, porque entiendo que ellos piensan a la Argentina con una mentalidad de la edad media, donde el señor feudal salía y mira, y decía todo esto que ustedes ven es todo mío entonces si hay gente viviendo, si hay fábricas, si hay un puente, lo que sea todas esas cosas, el devenir de esas vidas y los destinos de esas vidas y producciones dependen de la voluntad de esta persona y si además tiene una fuerza militar este, que lo avale es un desastre, es un desastre que luego se repite porque luego están en esas familias, están como veremos con el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su abuelo, ¿no? Eh, es decir, vos sabés que así como en tu casa, vos te juntás los domingos y decís, che, ¿qué, te, vos trajiste menos chorizo que aquel, y el otro trajo un poco más, obvio, que... Claro, ustedes imagínense las cosas que se hablan en las casas de estas familias, ¿no? Eh, y las cosas que deben hablar sobre las personas que les cae mal, ¿no? y de las cosas que deben inventar yo ahora ya mi problema está en empezar a, a, a preguntarme cuál es el devenir, cuál es el objetivo de Joe Lewis, porque sinceramente, digo, este tipo va a sustituir a Roca y en cualquier momento va a aparecer colocando a alguien que va a decir este quién es y después van a encontrar que es un empleado de él o alguna cosa, porque estos tipos tienen que consolidar este, lo que han hecho porque es, eh, es muy grave. bueno Y, es hay, muy grave. y lo que vemos, ¿no? como para ir cerrando el concepto, sí, de da. que la llegada de ese, de ese grupo, uno dice, bueno, pero es algo que pasó hace muchísimos años. Es cierto. ¿Sí? Ahora, <risa> lo cierto es que esa matriz de pensamiento, de que se sale de una crisis económica producida por un país central que nos explota, es fortaleciendo unidireccionalmente la alianza comercial y política con ese mismo país es decir la derecha lo que muestra a lo largo de su historia es la insistencia en la repetición de las mismas fórmulas que no dan resultado entonces uno ahí se da cuenta algo que, que a veces los sectores populares nos cuesta ver la derecha no se equivoca <ríe> todo es alevoso y premeditado claro. es decir era una intención política el Pacto roca como era una intención política la entrega del patrimonio nacional, como, era una, como fue una intención política el endeudamiento externo. Eh, y, y, pero al mismo tiempo, para ver el lado positivo, en medio de ese contexto, y esto es interesante, un sector de la UCR, más ligada a la tradición irigoyenista, comienza a decir, a ver, nosotros como radicales no somos ni el alvearismo eh, oligárquico conservador, ni este sector del radicalismo concordante, concordante con, con la entrega del patrimonio. Hay un radicalismo que en realidad lo que quiere construir es una alternativa popular, y ahí emergen figuras... Perdón, hubo. Uh, yo estoy totalmente de acuerdo. Hubo y fugazmente. Sí. Pero... Aunque haya sido una experiencia fugaz, hay que rescatarle su importancia, porque ahí aparecieron figuras muy importantes, no tanto en el plano político, pero sí en el plano intelectual, como Raúl Escalabrino Ortiz. Casi nadie. ¿Mm? Homero Manzi, También. gran poeta y gran militante político, y un hombre que es conocido en nuestro barrio porque tenemos una arteria del centro de Urlingán, Arturo Importante. Importantísimo. Que fundaron una corriente de pensamiento que ellos bautizaron Forja. Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Muy bien. Que comenzaron a decir, a ver, el problema no es tanto político e ideológico, sino que el problema es entre colonia y nación. Totalmente. Y lo que hay que construir, decían ellos, es una alianza política, una fuerza social que luche por la segunda independencia por salir del formato de colonia o de factoría próspera y convertir una nación independiente. Y en ese sector, con sus matices, con sus tensiones, con sus eh, disputas internas, confluyeron sectores del cristianismo, sectores del socialismo desencantados con los socialistas concordantes, claro. claro, sectores del marxismo comunista, que ya era un partido fuerte, y sectores del nacionalismo popular, de lo que luego iba a ser el peronismo. Es decir, esa corriente, esa amalgama de distintas eh, vertientes y matices que entienden que el problema es la liberación nacional, tiene sus orígenes, como no puede ser de otra manera, en el momento de mayor entrega del patrimonio nacional. ¿Y por qué lo traemos a cuenta esto? El proceso de descolonización es un proceso inconcluso. Claro. Nuestras naciones latinoamericanas, Hemos logrado, y no sin sufrimiento, la autonomía, por lo menos formalmente en términos políticos, de las metrópolis europeas. Ahora, el siglo XX ha, ha mostrado la nueva forma que adopta el colonialismo, que en realidad acá se llama imperialismo, no tiene otra forma que es la sujeción a través de la economía. Exacto. Y actualmente a través, sobre todo, del aparato financiero y del endeudamiento. Ese proceso de descolonización es un proceso inconcluso en nuestra, en nuestra América. Y es un proceso, como siempre insiste Álvaro García Linera, que tiene oleadas, momentos de avance y de retroceso, o como decía Chávez, que no hablemos de la segunda independencia porque en realidad estamos terminando la primera. Exacto. Eh, ¿Y esto por qué los marcamos a hoy? Porque hoy objetivamente nuestro país, que tiene una serie de problemas estructurales y una serie de problemas de más, corto, de más corta vida, producto de la pandemia y de la gestión macrista, o cambiamista, mejor dicho, tenemos una clara, una clara ejemplo de ese esa asignatura pendiente en la descolonización. Hoy, nuestro problema no es la sujeción con pactos bilaterales comerciales con Inglaterra. Es claramente con los organismos de crédito internacionales. Claro. Puntualmente el Fondo Monetario Internacional. Que no es un problema argentino, es un problema de la región. Y eso marca también la importancia, la urgencia de los sectores populares de diferentes estratos ideológicos es construir proyectos que no sean meramente electorales, que no queden meramente en lo político y hasta en lo ideológico, sino que puedan sintetizarse en, un, en una en praxis de emancipación económica. Es decir, mientras haya sujeción económica de las naciones latinoamericanas a las, imperias, a la, a las potencias centrales capitalistas, y a su brazo de ocupación que son los organismos de crédito internacionales, el concepto de libertad, de igualdad y de justicia social son conceptos. Y esto hay que tenerlo en cuenta hoy porque es eso lo que estamos discutiendo hoy. Estamos discutiendo en realidad si los países latinoamericanos con protagonismo popular y con síntesis política somos capaces no de no volver a firmar otro pacto Roca-Russeman, sino de desandar las consecuencias que esos pactos nefastos nos dejaron. Vos hablabas de lo de Lewis, uh -huh. y lo de Lewis es una muestra palmaria de, de, del, del grado todavía de no de colonia pero de semicolonia que nuestros países latinoamericanos tienen no es un problema argentino no es un problema de ahora pero es un problema nuestro que cada cual tiene que hacerse cargo y asumirlo estaba escuchándolo a él eh, eh, cuando cuando decía la derecha cuando tiene un, este tipo de problemas recurre a sus a sus este, socios mayoritarios ¿Hm? puede ser inglaterra puede ser Estados Unidos este, entonces eh, lo miraba hacia el presente y decía, claro, uno empieza a entender la molestia y el dolor que le provoca esto cuando de repente el presidente argentino dice, me voy a reunir con Putin, claro. me voy a reunir con, los, con, este, con Xi Jinping, o el tío Xi como le dicen, este, de la República Popular China, que todos saben por más que cueste pero ya lo están reconociendo que está en la centralidad del planeta mm. Entonces, eh, eh, basado en, en nuestras costumbres internas Claro que los, los que tienen el poder Dentro de la República Argentina Que son familias que viven en Argentina No ese es ese el reflejo que estaban esperando Están esperando el reflejo Es llamarme a algún periodista Que tenga amigos en la Embajada de Estados Unidos Que me arme una reunión que Alguna cosa que esto. Entonces, los tipos se ponen este, Se ponen muy mal por otro lado, eso por un lado eh, Con respecto también a lo que él decía Yo me acordaba de una enseñanza de mi padre Que un día me dijo Marcelo, la revolución empieza dentro tuyo Vos no podés hablar de que vas a cambiar tal cosa Si vos dentro tuyo no sentís un cambio que te impulse Yo digo que la Argentina En vez de buscar a los enemigos de afuera Y a los imperios de afuera Primero tenemos que cerrar la puerta Y agarrarnos entre nosotros Y resolver el tema entre nosotros es decir, si vamos a seguir aceptando, es decir, esta familia de privilegio que desde Buenos Aires dominan a la Argentina como se les ocurre. Porque si nosotros resolvemos ese problema internamente, no vamos a tener más problemas con nadie afuera. Claro. van a quedar las cosas claras. Es decir, pero después, claro, siempre va a estar la acechanza de empresas grandes, eh, de países más grandes, de lo que fuera siempre vas a tener la acechanza pero que esos tipos se meten contigo cuando vos estás debilitado internamente, claro. entonces yo creo que primero tenemos que empezar por casa, primero tenemos que ver si estamos decididos a hacer como. yo pregunto en broma, quizás suene agresivo pero le pregunto a todo el mundo, en París sabemos cuál es la dirección de la Bastilla, en qué parte de París queda, les pregunto, ¿ustedes saben dónde está la Bastilla Argentina? porque creo que acá vamos a tener que hacer algo para convertirnos en una república en la cual soñemos con la sonrisa de, de los futuros y las futuras argentinos y argentinas es un tema interesante no es un tema para tomárselo a mal ni para poner eh, rostros no, no, no. Eh, serios sino es un, es un tema donde vos empezás a dividir, a dividir aguas porque Argentina no es un país chiquitito no es una no, republiqueta no, no, no. entonces no, y aparte, de mi parte siempre... ¿Vos qué opinas sobre siempre... todo esta No, pero eh, eh, para mí se resume en esto que alguna vez lo dijera, creo que fue José Mujica, mm. corregime si me equivoco, que él alguna vez le preguntaron, no hace tanto, mm. sobre la crisis del gobierno español, que costó tanto armarlo, esa alianza entre Podemos, Izquierda Unida, el PSOE... Sí que la verdad no está saliendo del todo bien, no. y por múltiples motivos, bueno, y le preguntaron a Mujica, que es un hombre grande, casi jubilado, mm. de la política, y le preguntaron cómo, ¿Cómo? evaluaba eso, no. y él dice, bueno, eso que nos marca, que las izquierdas se dividen y las derechas se unen, ¿y por qué pasa eso? Y bueno, porque las izquierdas nos unimos en base a ideología y las derechas se unen en base a intereses. Tal vez sea el momento que los sectores que componemos el campo popular nos unamos no solo por proximidad ideológica, que es importante, sino por algo mucho más permanente, que es la... Eh, eh, el, el, la confluencia de los intereses, digo, la inmensa mayoría de los habitantes de esta patria y de todas somos trabajadores y trabajadoras que tenemos el interés de tener un salario, una vivienda, una salud pública, una escuela pública un, un nivel de consumo razonablemente y un nivel eh, razonablemente digno y una vida medianamente previsible esos son nuestros intereses que colisionan de plano con los privilegios de la minoría parasitaria de este país de todos los países claro. capitalistas del mundo. Claro. Bueno el desafío de los sectores populares es entender que esos intereses comunes a la grande mayoría son los que posibilitan ni más ni menos que el pasaje del peyorativo estadio de una próspera colonia ganadera al de una nación libre, justa y soberana. Una nación libre, justa y soberana, eh, vos que estás escuchando, ¿tenés interés en eso? ¿Tenés interés? ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría eh, que, que la Argentina, es decir, hacer un proyecto que se llame solamente República Argentina País Libre, Justo, Justo y Soberano y Soberano? Nosotros entendemos que sí, Pablo, un gusto. No, por favor. Un gusto. Total, eh, gente, nos vemos la semana, la semana que viene, y bueno, si no sos picante y no tirás temas para pensar. La cabeza es tuya, no es nuestra. Nosotros en ningún momento te estamos diciendo. Está bien, uno tiene su corazoncito y e induce. Y bueno, ¿qué querés? ¿Que trabaje para la, la nación más? O no? Nos vemos.